o no? The Burnout siempre. Es bueno entonces... Ya, ese compadre está sufriendo The Burnout, claramente. Hey guys. Al fin es viernes, vamos camino a... Ho Al Hocha. Eh, no es tan así a lo loco, sino que nos vamos a juntar con la Su Y además nos vamos a juntar con Jaime y que andan de visita por acá. Es maravilloso. Sí. ¡Qué bacán! Um, um, Welcome ¡Bienvenido a crib! Yo iba a decir eso ¡Ah, perdón! <laughs> en fin... Oh, yo, yo, pero uh, No resultó porque... ¿sí? ¿Será? Sé la actitud actitud actitudinales! Gente que está viendo el video que eh, Acaba de pasar una conversión genial Pero la cámara estaba apagada Era muy <risa> divertido <risa> Se quedó <I> sexo, <risa> claro. volo Penetración en el campo Gracias Gracias, que estén bien luego Uh, bueno, es el cumpleaños de Worldwide Radio. Gracias. Y nos vinimos para acá para la Reina, para celebrarlo. Va a haber música en vivo y todo va a ser streameado. Es muy muy loco y muy tecnológico todo. Como nos gusta. Hola chiquillos. Ah. el aniversario de Boomer Radio ¿no? estamos aquí súper chillado así como súper loco como lo estáis pasando súper estoy relajado no es como una comunidad donde piden todos pues, en comunidad no. mucho verde comunitario hay una tranquilidad comunitaria hay una comunidad ¿No? dejamos atrás de la celebración de Worldwide Radio porque a mí me dio frutito además a mí me dio envejecida y vamos a hacer algo super chulo si sí, venimos de nuevo es mi culpa me encanta el 24 de abril el domingo no se ve nada porque no hice nada como que me quedé pegado en la cama bueno y me puse a pensar en el ese síndrome que algunos sufren por demasiada exigencia como que empecé a pensar que podría ser eso la causa de mi embarazo no me cachaba bien lo que era el burnout, pero básicamente es como una serie de síntomas que te exigen demasiado y tú tienes pocas herramientas para responder a esa exigencia o fallas en planificar Los síntomas del burnout es que en el trabajo, por ejemplo, por otro lado hay un tema como de valores también Tal vez estás trabajando en una empresa que no comparte los mismos valores Hay un montón de cuestiones Lo más decidido es ese desapego que tenéis con tus compañeros de trabajo o con los que te rodean Como que andáis de malas pulgas y no queréis como interactuar con nadie más Quiero dejar en claro, sí, que el burnout es un síndrome, por lo cual no es una enfermedad como tal o al menos no se ha descubierto que sea una enfermedad como tal pero entre las cosas que hay para tratar el Burnout está lo fácil es como tomarse vacaciones detener lo que estoy haciendo pero por el otro lado es trabajar en la raíz fondo que te en el Burnout y cambiar tu estrategia así que no sé, no me queda claro si sí, es que sufro de Burnout o no pero aprovecho de cargar mis pilas los fines de semana con, el, con amigos salir, comer siempre va a ser bueno, aunque Incluso, aunque no sufras de burnout Recuerden que el miércoles es el miércoles de Power Así que déjenme sus preguntas en los comentarios Yo trataré de comentar todas Te debo tu pregunta M y la voy a responder Que sea lo último que haga Pónganle like, pónganle todas esas cosas que dicen los youtubers Hay mucho burnout en todos lados Adiós Yo iba a decir eso ¡Ah perdón! ¡No, es?